Dios mío. Y que no puede cambiar el coche. ¡Qué tipo, eh! Muy despierto, muy esbelto, muy despierto él. No sé que me pone sí. las pelotas, la pelota me la tira entre los pies. Así así porque quiere comer ¿eh? Sí.